Bueno, yo soy motoconcho, yo estaba fuera en la esquina y adentro del negocio se convirtió un liito ahí y el guardián le, le tiró parece a, a, a, al tipo del libro y rompió la, la puerta, el tiro, nosotros hasta de afuera, en los pedigones se regan y a mí me, me dio en cuatro partes. ¿Hubo una discusión con ellos entonces. Entre adentro, adentro de, de negocio, Vimenca, y Yuno, adentro. ¿Por qué hubo esa discusión? ¿Usted le conoce? No, no sé nada, no sé nada. La discusión no sé nada, porque yo ah, soy ah. motoconcho y yo estoy afuera. ¿Usted fue impactado entonces? ¿Eh? ¿Usted fue impactado por los perdigones? Exactamente. ¿Y hoy otra persona también cuántas más? A él le cayeron tres, tres perdigones ah, de tiro. Bueno, ¿cómo y, lo, de y los mismos son cuatro. Amado Taveras Hermosén Imagínate, yo llegué del campo mío eh, Que iba a hacer un negocio con un camión Y paré el camión Y me desmonté del camión Cuando estoy hablando con un amigo mío Que es conchero y ahí está, Yo le estaba preguntando por un amigo mío Que estaba enfermo y le estaba preguntando por él Cuando estamos parados los dos ahí De inmediato vimos ese tiro Que salió de, de, de, de esa compañía Y se lo pegó una munición por ahí y Otra por ahí y otra por aquí a mí. Al amigo mío se le pegan cuatro más entonces yo ando yo chofer de la compañía con nosotros ahí. Usted no estaba adentro, usted estaba fuera. afuera. En la compañía adentro, no, nosotros estábamos afuera, afuera en la calle estábamos, ¿no? en los conté.